Bueno, la verdad es que muy contenta, eh, como Presidenta del Comité Parlamentario Chileno-Indio de Amistad, eh, estamos muy orgullosos de poder haber eh, iniciado las actividades oficiales de lo que va a ser esta semana de la India en el Congreso. Eh, nos acompaña nuestra embajadora de la India en Chile, Anita Nayar, que nació, diría yo, un soporte fundamental en esta actividad que comenzó el día de ayer, pero que hoy día eh, se festeja a nivel internacional, 21 de junio, el Día Internacional del Yoga instaurado en las Naciones Unidas hace ya tres años y que Chile a través de este congreso también se hace parte. Por tanto, eh, además de los agradecimientos, entender que el yoga es un regalo de la India para el mundo y que nosotros como tal hoy día nos hacemos eco de aquello y este congreso, la persona de su presidente también, eh, ha apoyado esta actividad que es muy significativa en un mundo en que eh, a veces la mente, el cuerpo se encuentra hidragado, sobre todo en occidente eh, la yoga nos invita, nos convoca a hacer un equilibrio perfecto entre el cuerpo, y la mente, entre esta eh, razón de ser del, del mundo y en ese sentido la Cámara de Diputados tiene mucho que hacer también en ese sentido, no solo en normativo sino en cómo infundimos eh, esta práctica que no solo tiene que ver con ejercicio, sino aquel equilibrio perfecto entre, eh, digo, la mente y el el cuerpo para tomar decisiones correctas y para hacer también de este mundo y de este universo eh, un lugar mejor para vivir. Así que muy contenta por esto y agradecer como digo la embajada de la India que ha eh, sido protagonista en esto también al igual que nuestra Cámara de Diputados. I think yoga is more than just Indian culture. It is for the world. It is originated in india and we are very proud but i think it is something which should become international culture because it is a way of life which anybody can do whether you are indian or not yes i'm very happy that uh, they supported us in this initiative uh, I don't know if this is a bad joke, but I think Parliament especially needs to do yoga. <laughs> <laughs> and um, uh, we hope that in the future, we will do my many more activities. As you know, there is also two exhibitions, uh, one on India, incredible India, and one on O-Yoga. And we hope with the assistance of Senora Carvajal, We will do many more activities together.